Hoy en Tiempo de Misterio tenemos a una de las transcomunicadoras más conocidas y exitosas del mundo. Ella es la brasileña Sonia Rinaldi, doctora en ciencias de la religión y que desde hace más de 30 años se dedica al mundo de la transcomunicación, consiguiendo resultados asombrosos. Estoy seguro que va a ser una charla que no va a dejar indiferente a nadie. Los más estéticos ya aviso que no lo vais a pasar muy bien os recomiendo que por unos minutos abráis vuestra mente y deis una posibilidad a lo que vais a escuchar y a lo que Sonia nos va a mostrar y espero que os sirva para comprender desde otro punto de vista el desarrollo del fenómeno conocido como la transcomunicación instrumental. Así que para Tiempo de Misterio es un placer poder charlar nuevamente con Sonia Rinaldi. Esperamos aprender mucho de ella en este ratito donde nos explicará sus últimas experimentaciones y los nuevos métodos empleados. Me gustaría también agradecer la asistencia para esta charla de los investigadores Francisco López, José Garrido y María Jesús. Así que empezamos, Sonia Rinaldi en Tiempo de Misterio. Tiempodemisterio.com en busca de la verdad. Sonia, en muchas ocasiones se vincula, se relaciona, la transcomunicación con el espiritismo. Sé que en Brasil hay cientos de miles de seguidores de la doctrina espírita y me gustaría preguntarte si te consideras espírita. No, porque no no, no tengo nada contra. El problema es que primero no tengo tiempo de ir a, a ningún lugar para hacer parte de alguna cosa. Eh, además, a mí no me gusta ninguna religión, pero el espiritismo, para, para, porque lo percibo, es uh, quizás la um, filosofía más, más cierta, porque habla de alguna cosa que coincide con los hechos que yo grabo, o sea, que son verdaderos, que hay la transcomunicación, que hay la comunicación, que hay reencarnación, entonces esos son los principios básicos de, del espiritismo, un poco del budismo también, pero el espiritismo es más claro para eso, ¿no? Pero no, no, no soy espírita o no me gusta ninguna religión en verdad. Hemos visto, Sonia, una evolución en la calidad de la obtención de las psicoimágenes desde la última vez que te entrevistamos en el 2016. ¿Qué ha sucedido desde entonces? una cosa que pasó hace algo como que cinco años más o menos que yo esté el tiempo eh, que estos amigos de españa estuvieran en mi casa eh, lo que pasó es que eh, fue anunciado la presencia de nikola tesla como el coordinador general de las estaciones es posible para ti aparecer en imagen y hablar conmigo? Posible, posible, posible, posible. Y en el primer momento me quedé pensando Tesla, ¿qué Tesla? Es posible que podría ser Nikola Tesla, ¿Qué es una fue un inventor tan fantástico, tan importante. Pensé, bueno, yo voy a hablar con Nikola Tesla, o oh, no es posible. Esto fue uh, en 2016, y que escuché por primera vez. Pero la transformación que sí ocurrió, y es una cosa así muy, muy marcante, muy clara, que alguna cosa cambió, eh, que ahora tenemos transimágenes, muy, muy claras, así que hay muchas novedades. Cuando hablas de estaciones de contacto, ¿a qué te refieres? ¿Hay lugares en otros planos con tecnología avanzada que intentan establecer, en base a su tecnología y la nuestra, un contacto con nuestra dimensión, con nuestro mundo? Pienso que la mayoría de las personas tienen una dificultad muy grande de percibir o de entender que, en el otro lado, las cosas son Sólidas, son concretas, ellas existen eh, realmente, no, no es alguna cosa como un, un vapor de agua o nada, es concreta, así que eh, para hacer las transmisiones para nosotros acá en la Tierra, ellos usan y eh, muy sofisticados, mucho, mucho más adelantados que nuestros, así que las estaciones son eh, lugares físicos, es decir, en el otro lado, que tienen eh, cientistas, ingenieros, físicos, matemáticos, y todo, que eh, trabajan para eh, mejorar la calidad de la comunicación con la Tierra, y así que es una cosa concreta, las personas piensan que el más allá es una cosa así, eh, no sé cómo decir en español, pero es una cosa real. Eh, ellos trabajan con equipamientos reales, o, o entonces no podrían hacer lo que hacen, porque eh, en el caso de la transcomunicación, está muy claro que ellos tienen que usar equipamientos en el otro lado. No es posible eh, de ninguna forma que una comunicación, una respuesta o una transimágenes, sea producto de una mente de una cabeza de alguien del otro lado eso no es posible no hay cómo porque son interferencias sólidas en nuestro en nuestra computadora así que para que eso ocurra hay que hacer equipamientos muy muy sofisticados Sonia, entonces, ellos están en otro plano, que para ellos es material como para nosotros el nuestro. Sí, sí, exacto. Sí, claro. Son reales, son concretos, eh, son físicos, existen sólidamente. Viendo la documentación que me has aportado, veo que comentas, hablas de varias estaciones de contacto, en concreto haces referencia a la estación norte y a la estación sur, ¿es así? Sí, eh, mira, eh, tenemos que entender que cuando seguimos adelante después de la muerte, eh, por cierto que eh, seguimos siempre con la, lo, los mismos intereses que teníamos acá. Entonces, por ejemplo, un, una, una persona que era un ingeniero, un inventor acá, ¿qué él va a hacer en el otro lado? No va a se quedar rezando o nada de eso, ¿cierto? Va a continuar. Eh, de, desarrollando sus capacidades y los mismos objetivos, claro, con mucho más oportunidades. Eh, por lo que sabemos, en la est, un, las estaciones tienen muchos eh, inventores que fueron premios Nobel acá y ahora siguen trabajando para la comunicación eh, con la tierra. Así que se agrupan. Eh, y por la afinidad que tienen o muchas veces por el idioma y así eh, se, se trabajan en una estación hay muchas no solo una eh, o dos o tres pero muchas de acuerdo con las regiones en, en el planeta eh, por ejemplo tenemos eh, sabemos ahora que trabajamos con tres estaciones eh, pero hay otras que no están en contacto con nosotros, todavía uh, se preparan para hablar con otros uh, transcomunicadores o en otras regiones. Por ejemplo, para el Oriente no hay nada ahora que, que, que sabemos pero en el momento que hay interés en la Tierra, ellos aparecen. Con la estación que te comunicas, dices que están Nikola Tesla, Constantin Raudif y otras grandes mentes que existieron en la Tierra. ¿comunican en tu idioma o en el idioma de ellos? No, eh, en verdad es la cosa un poquito más complicada. Que la primera estación que me contactaba, el, ellos pasaron a llamar de estación, estación sur. ¿Por qué? Porque luego después, cuando Tesla apareció, eh, tuvimos noticias de la estación no, norte. Entonces, sabíamos que la sur era ya, eh, algunas veces yo tenía, yo tenía invitación para ir, por ejemplo, para los Estados Unidos Y cuando yo hacía grabación, eh, pedía, por el amor de Dios, que me hablasen alguna cosa, cualquier cosa en, en, en inglés Porque me gustaría llevar alguna cosa en inglés Y cuando yo eh, comunicaba con la primera estación, que es Estación Sur no había forma ninguna de hablar otra lengua, otro idioma que no fuera portugués. Y me quedaba, oh Dios, no es posible. ¿Por qué no dicen al menos hello? Eh, cualquier cosa va, va, va, va, va, bien, va bien. Entonces, cuando eh, apareció que tuvimos noticias de la estación norte, sí, perfecto, hablan inglés todo el tiempo, y allí que descubrí por qué porque no entendía por qué en la estación sur no hablaban cualquier otra otro idioma que no fuera portugués allí descubrí una cosa muy muy importante que definitivamente las comunicaciones no son hechas por los fallecidos o por persona pero por alguna cosa que podríamos decir, por ejemplo, que es un biocomputador, o, o cualquier cosa que no conocemos, eh, concluye que eh, cada estación eh, tiene alguna cosa como una biblioteca, no sé cómo tú dices, una librería, con todos los lo sonidos de todas las palabras de, de aquel idioma. Entonces, por ejemplo, si yo voy a hablar con un fallecido, esta máquina este biocomputador o lo que sea, va a hacer la inter interpretación de lo que el fallecido desea hablar conmigo, que contesta mi pregunta, pero no es hecho por él, porque otra cosa muy típica es que las, eh, los contactos de transcomunicación tienen típicamente tres o cuatro palabras. Así que no es posible que todos los fallecidos tienen esta capacidad de contestar una pregunta cualquiera en tres palabras siempre. Así que es muy claro que eso pasa por un uh, computador que hace la interpretación y tiene, está preparado para, ser, para la inserción en mi aparejo de acá. Entonces, por todo eso, percibí que en la, la estación, pero por, por al menos por ahora, eh, están divididos por esta... Este equipamiento que tiene todas las palabras y todas los, la capacidad de interpretar en aquel idioma. Por eso no podían hablar en inglés conmigo. Solo cuando tuve acceso a la estación Norte es que por primera vez comencé a tener respuestas en inglés, porque eh, el, eh, allá eh, la máquina, vamos a decir, o la computadora o lo que sea, o pienso que está quizás un biocomputador, eh, está preparado para hablar en, en, en inglés. He leído en algún documento que haces referencia al control del tiempo por parte de las estaciones comunicantes. ¿Puedes hablarnos de ello? Eh, muchas, muchas veces. Cuando yo voy a hacer una pregunta, muchas veces ellos ya contestaron antes de la pregunta. ¿Cómo pueden? Y una cosa perfecta en términos de tiempo. Por ejemplo, si voy a estar comenzando una pregunta uh, en uh, un minuto y 20 segundos, ¿cierto? Yo voy a hacer algo espontáneo en cualquier momento, pero ellos ya, uh, ya pusieron la respuesta antes con perfección, de forma que cuando ellos terminan de hablar, es justo cuando yo comienzo a, a, a hablar. Pero ese es un control que hay que tener un dominio, un control muy grande del tiempo para saber justo cuando yo voy a hablar y lo que voy a hablar y lo que voy a preguntar para que puedan contestar antes. Entonces fue así que percibí que no solo es mm, todo hecho por máquinas, que claro no tenemos idea de, de, de cómo sean, cuando comunicas con alguien de la estación, por ejemplo, Tesla, realmente no estás comunicando con él, sino con una especie de biocomputador que transmite lo que quisiera decir Tesla. Más o menos, yo diría que es una interpretación posiblemente que hace real eh, el pensamiento de, de, del fallecido o lo que sea eh, para nuestro lado. Entonces sí, no es de él que está hablando en, en un micrófono, porque hay muchas cosas que eh, las personas no perciben. Mismo ingenieros de todos no perciben que eh, eh, la voz, que por ejemplo eh, el sonido, no existe si no fuera en nuestro espacio. Entonces es mucho más complicada esta transmisión. Hay que ser por computadora o por cualquier cosa. Entonces sí, no es él personalmente que va hacer una cosa que va a entrar en mi computadora. Entonces, claro, va a pensar uh, en, en el diálogo conmigo y va la máquina, hace el resto, ¿no? ¿Will you, Thomas Edison work with our team? It's my brother. my brother. my brother. Quiero entender, Sonia, que a lo largo de los años... Eh, con los contactos y las comunicaciones que has tenido... Eh, ...has comprendido que la conciencia... ...pervive a la muerte... ...entendemos que la conciencia sobrevive... ...al trance de la muerte... ...y en ese otro lado, eh, por lo visto... Según, eh, ...según tus conclusiones... ...podemos entender que existe una especie de máquina... ...que lo que hace es que demodula... Eh, ...digamos, el pensamiento de esa conciencia para poderlo abstraer a, a la realidad física nuestra. Básicamente lo que nos vienes a decir es eso, ¿no? Que sí, sí. no es que sea la conciencia del fallecido en la que directamente se conecte con nosotros, sino que lo hace para poder, yo me imagino, en cierto modo, que para poder comprender nosotros esas comunicaciones, necesita, como tú dices, de una especie de equipo, biocomputador, o máquina que desconocemos, que en realidad lo que hace es demodular y decodificar ese pensamiento que se hace comprensible en esta en este en este lugar físico nuestro, donde nosotros nos encontramos. Quiero entender más o menos que es así, ¿no? Sí, sí, perfecto. Es, es justo eso. Eh, solo que pienso que la máquina, vamos a decir, porque no tenemos otro nombre por ahora, eh, no solo eh, va a decodificar, pero va... a Um, a resumir quizás porque por ejemplo una vez un amigo uh, por, por casualidad en español y, y estaba haciendo una grabación uh, por teléfono en aquel tiempo yo usaba ahora no uso más pero eh, de españa él estaba grabando eh, hice una pregunta muy ancha como es típico de nosotros cuando hablamos explicamos y explicamos entonces él preguntó qué eh, eh, eh, me gustaría saber eh, si la reencarnación existe o no existe, porque todos queremos saber, porque respuesta es no no sé si, eh, contestó en portugués porque estamos en contacto con la estación sur, entonces dice es o es lo que concerta. no sé cómo tú dices esto en español, pero es lo que eh, limpia es lo que eh, la, o sea, la reencarnación es lo que arregla, ¿está cierto? Sí, sí, sí, sí. Eh, por ejemplo, todos sí, sí, sí. tus errores y todo. Así que con dos palabras contestó sí, sí. una pregunta muy ancha cuando ellos dicen estas cosas muy cortas, pero muy profundas, eh, no es posible. Entonces, es una, vamos a decir, una biblioteca, una cosa así que, que, que vamos a decir, interpreta todo el sentimiento del fallecido y e, eh, habla con tres palabras o cuatro lo que el fallecido quería decir. Sí, ¿Y sí. Cómo, por qué yo sé que son de tres o cuatro palabras? Porque uh, mucho tiempo atrás yo hice un, un, una investigación, eh, comparamos eh, eh, 500 eh, respuestas. Eh, eh, entonces, si hacemos un estudio que salió, salió en un libro, eh, demostramos que eh, 40% de las respuestas eh, tenían eh, tres palabras, eh, otros 30% tenía, tenía cuatro palabras y el resto dividido. Es decir, que ellos muy difícilmente hablan con más de tres o cuatro. Entonces, hicimos un estudio y todo eso. Es en ese sentido si entendemos que la comunicación entre diferentes planos, ya de por sí, es una dificultad. Podemos pensar que esa máquina, lógicamente, establece unos parámetros de palabras cortas, donde el contenido es muy potente. Tiene un sentido. Tiene un sentido. El sonido no existe fuera del, ar, del aire. ¿Cierto? Entonces, ¿cómo va a llegar a nosotros si no fuera por nuestro espacio? Entonces, eh, lo que ellos usan es un poco más complejo de lo que yo estoy hablando porque ellos usan posiblemente eh, realidad virtual y en esta realidad virtual ellos tienen que entrar en nuestro espacio-tiempo, hacer una transformación en nuestro lado porque solo aquí hay sonido, fuera de aquí no hay, y ahí entonces salir. Es por eso que ellos tienen un tiempo muy, muy corto. Entonces ellos tienen que entrar con la respuesta y salir. Y no, no hay tiempo, entonces hay que ser muy conciso, muy sintético. Podríamos decir que existe un archivo acásico o campo informacional que contiene parte de las imágenes que recibes en tus aparatos electrónicos, ¿no? Cuando ellos eh, eh, envían una imagen de la persona que no, es, no era como cuando murió, pero de su pasado, por ejemplo, eh, no sabemos si, si esta máquina, por ejemplo, eh, eh, retira esta información de la cabeza de la persona, de su memoria del pasado, o si eh, saca eso eh, del archivo akáshiko, eh, una biblioteca universal, como tú deciste. Eh, eh, es decir, que todo esto, yo diría que es mucho más complejo de lo que las personas imaginan, eh, pero eh, todo eso es increíble porque es, eh, eh, ocurre, A, aunque hoy no sabemos interpretar tanto todo esto que estoy diciendo para ti, eh, es alguna cosa que fui percibiendo en el tiempo y puede ser que en cinco años o tres años yo tenga una otra visión, pero uh, ahora, por lo que yo observo, las cosas son bien diferentes de lo que las personas imaginan. Que imaginan justo como tú dices, que, que el fallecido llega en un micré, micrófono y habla. Pero eso no es posible, no iba a llegar acá nunca, ¿entiendes? Pero esta parte más compleja, no so, nuestros amigos dejan para pensar que sí, que es sí, sencillo, pero no es. Me gustaría hablar, Sonia, de unas psicofonías y psicoimágenes de un tal Murray Miller y que fueron importantes para ti para avanzar en tu experimentación. ¿Podrías comentarnos algo sobre ello? Uh, uh, oh, Mr. Murray eh, eh, el, el esposo de una amiga mía llamada Betty Ann Betty Ann eh, es canadiense y Murray eh, también eh, él fue la, la la primera persona, el primer fallecido, que habló de Tesla, eh, que trabaja con Tesla, ¿no? Eh, por eso que me sorprendió. Eso fue en 2017 o alguna cosa así. Eh, así que eh, yo recibí muchas transimágenes de Murray, eh, y es muy, muy, muy rico, porque él falleció con eh, 75 años. Eh, de un problema de corazón. Eh, todavía aparece hoy cuando, como cuando él tenía 25, es una cosa muy preciosa, y claro, Anne tenía muchas fotos de su esposo cuando era joven, eh, me envió así que es una cosa muy interesante, y él tiene trabajado bastante en la estación norte y tiene dado muchas informaciones a, a, a, a las veces dicen que vienen para el sur. Eh, en el comienzo, ellos tenían eh, muchas conversas con la estación sur para hacer la conexión de las dos estaciones eh, para trabajar en conjunto. Así que así que yo puedo accesar la estación norte, no directamente, pero a través de la estación sur. Así que hay una conexión entre, entre ellos y eh, eh, que ahora eh, me hace posible hablar en, en inglés, y ellos tienen acceso a Australia, a Inglaterra, y todos los países de lengua inglesa, ¿no? Así que es una cosa muy, muy curiosa. Can las psicofonías son de una claridad impresionante. ¿Qué técnica de grabación utilizaste? En este, en este tiempo reciente, tengo usado una, una forma de grabar diferente que no, no, no permite cuestionamientos o dudas porque la grabación es hecha con un sonido de fondo que es um, de solo de eh, segmentos de sonidos, eh, de voz, pero eh, es, eh, estos sonidos son tocados eh, de forma randómica. ¿Está cierto lo que estoy diciendo? No sé si estoy... Sí, a lo que te refieres es que utilizas una base vocal un discurso hecho por una persona, por ejemplo, donde un software va troceando y mezclando los vocablos aleatoriamente, creando así una amalgama de fragmentos incomprensibles que reproduces por un altavoz y que esas entidades modulan para crear palabras comprensibles que se registren en la grabadora. Sí, eh, justo eso. Así que nunca va a repetir nada. Eh, si, por ejemplo, tú puedes poner el sonido para... para usar de fondo, eh, el, tú puedes usar tres días, cinco días que no va a repetirse porque va cambiando, cambiando, siempre eh, tocando eh, aleatoriamente. Y lo que es una cosa tan eh, especial es que pienso que este cambio hay que ser hecho en nuestro espacio, porque si no, no va a sonar nada. Entonces, para que el sonido exista, eh, eh, ellos van a usar el sonido que yo estoy usando en el aire y eh, van a, a cambiar y eh, reorganizar de forma a que ya va para mi eh, micrófono, o mi computadora, eh, justo en el mismo tiempo. Me llama la atención cuando ella dice que sonido se demodula en el espacio a ver estoy de acuerdo con ella lo que me intriga me gustaría saber qué piensa ella es eh, si pudiésemos disponer de ese sonido antes de ocupar ese espacio y ese tiempo en el que nosotros estamos ubicados si tú crees que sería comprensible para nosotros no sé si me explico no José. Pienso que en verdad por lo que yo percibo por ejemplo vamos a decir estoy grabando lo que estoy yo estoy escuchando ¿no? es lo, uh, solo los los sonidos cierto que no tiene ningún sentido eh, y, y pienso que es justo eh, cuando eh, el sonido sale en nuestro aire es que ya es manipulado eh, reorganizado pienso que por aquella máquina que estábamos hablando que va a saber a, a cambiar las frecuencias eh, hacer aquello con sentido eh, En la respuesta Por eso también es muy corta Porque ellos tienen que trabajar acá y, eh, Así que eh, suena Pero no para nuestros oídos Va a sonar eh, ya ha cambiado eh, Directo en la computadora Y sí, adaptado a un sistema mecánico Que sea comprensible para nosotros Sí, sí ¿Con ese sistema de fragmentado se consiguen voces parecidas a las que tenía el fallecido en vida? Mira, esa es una cosa que también se, me costó algunos años para percibir. Mira, eh, lo, lo que ellos van a utilizar siempre, eh, tanto para, para los sonidos como para imágenes, necesariamente es justo aquí lo que tú des, que tú vas a dar. O sea... El sonido que tú vas a dar es perfecto el sonido que ellos van a trabajar y hacer la respuesta. Es decir, que si queremos tener la sonoridad de la voz o tal cual persona fallecida, deberíamos tener una grabación en vida de la persona para después fragmentarla con el software su voz, entiendo. Justo. Eh, no es aún un, una, un hábito en la Tierra que nosotros dejamos la voz, pero en el futuro Estoy cierta que todas las familias van a dejar la voz porque así podremos hablar con el fallecido, con la voz que tenía. Por ejemplo, a de mi marido fallecido, Fernando, yo tengo la voz porque yo hice una grabación, le pedí para hablar eh, antes de partir. ¿no? Entonces, eh, cuando hablo con él, es perfecto, es la, su voz, porque es voz que va a ser eh, trabajada. Uh, si, entonces, por ejemplo, si vamos a hablar con una chica de 8 años, eh, si la fa familia no tiene la voz, tengo que usar alguna cosa de una chica de 8 años, 10 años, alguna cosa así, y ella va a hablar con voz de niña. Entonces, eh, cuando es un caso así, yo voy en la eh, internet y, y busco una voz eh, eh, la envío para un ingeniero, eh, amigo mío, que hice el programa, el software, eh, y él va a trocear la voz para mí y, eh, enviar generalmente alguna cosa como dos mil o tres mil segmentos. Entonces pongo para tocar los tres mil segmentos de esta voz y eso ellos van a trabajar. Sonia, nos gustaría que nos explicaras quién es David Thompson y qué experiencia tuviste con él en Phoenix en Estados Unidos. David Thompson es un medio australiano, medio de efectos físicos. Eh, muy, muy bueno. Pienso que él y más Scott Milligan, que fue el chico que eh, me dio la, las instrucciones, eh, David Thompson es un medio fantástico. Yo estaba en una reunión, una demostración en Fenex, en Arizona, los Estados Unidos, en una de las demostraciones que David Thompson eh, hizo allá. Eh, se materializó en aquella noche Constantine eh, Raudivert que era un pionero de la transcomunicación y claro que me quedé muy sorpresa primero porque David Thompson no me conocía nunca o, o escuchara de mí nada y yo tampoco lo conocía personalmente solo de, por la internet sabía que existía solo y claro, teníamos algo como 30, 35 personas presentes y, y luego en el comienzo Constantin eh, Raudevich se materializó en la sesión para hablar conmigo y dar unas instrucciones. Y claro, me quedó así de sorpresa, pero eh, hablé con él, hice algunas preguntas y fue así, por suerte. Mira las cosas, ¿no? Eh, por casualidad, la, la, la habitación que estábamos era bien ancha, pero por una casualidad, Justo donde David Thompson eh, puso el, el grabador, la grabadora fue justo atrás de mí. Así que fue una suerte porque así puede ser grabada toda la conversa. Y si, por ejemplo, eh, si este eh, grabador estuviera en otro punto de, las, de la habitación, eh, saliera una. no se escucharía. Entonces, mira, con esas, las cosas muy planeadas por el otro lado, porque. Cuando se va a sentar, es algo como un sorteo, no, nadie sabe a dónde tú vas a sentar. Eh, y yo estaba justo en este lugar. ¿no? Entonces fue un diálogo increíble. La voz era la de Rawdiv, que podemos escuchar en cualquier cosa de internet, es la voz. Cuando dices que se materializó, ¿te refieres a la voz o, o al espectro de él? Eh, sí, eh, ellos llaman de vo Voice Box, eh, porque solo la, la, como si fuera la garganta eh, del fallecido, y sí, era la voz. Y es una cosa sí, muy, muy increíble, porque él hablaba, hablaba como si estuviera a, a 30 centímetros de, de mi cabeza, así que una cosa impresionante. <tose> Sonia, Sonia Ronaldo. Yes. My name is Constantine Radovan. Oh, Mr. Howard. Thank you for the present. Thank you. I want you to know that I am working with you lot of the time. ¿Crees que un médium podría obtener mejores resultados si se dispusiese a transcomunicar? Mira, son cosas completamente diferentes. Eh, por ejemplo, si Scott fuera a hacer una grabación, es muy posible que sus amigos espirituales podrían hacer alguna, alguna, alguna cosa, como algún sonido, todo esto, porque él es medio de efecto físico, pero no va a venir de la estación. ¿Qué importancia crees que tiene la mediunidad para la transcomunicación? En verdad, no, no, no, no pienso que yo sea medium, como el sentido que las personas usan normalmente. Eh, pero hay un tipo, por ejemplo, de medianidad que no es mucho conocida, que es la medianidad intuitiva. Y pienso que es justo la única cosa que ellos necesitan de nosotros. Eh, entonces, sí, yo eh, recibo muchas intu mm -hmm. intuiciones, mm -hmm. pero no... Eh, no es no soy medio ni yo, no soy yo que hago ninguna transmisión eh, eh, por eso te diría no, eh, no hay importancia ninguna eh, eh, eh, ellos en verdad no quieren utilizar las personas ellos quieren poder tener la capacidad de transmitir por ellos solo así pero algunas veces necesitan que yo haga, haga alguna cosa entonces viene en mi cabeza y yo siempre, lo que viene yo hago. Los transcomunicadores, como es tu caso, o el de Hansu Tokonic, Anabela Cardoso, o el recientemente fallecido Marcelo Bachi, ¿sois unos elegidos? Mira, yo no, no sé si esa es la palabra. Yo diría que tenemos una, es dada la oportunidad para una misión, vamos a decir. Y claro, tú puedes hacer o no. Por ejemplo, si mañana digo, ah, no voy a hacer más nada, ellos no pueden eh, obligarme a nada, ¿cierto? Entonces, pero claro, para mí es lo contrario. Eh, pienso que es una gran oportunidad eh, y pienso que para esos colegas también. Entonces, eh, no es que, por ejemplo, eh, cuando tú dices elegido, eh, da un poco la impresión de que la persona... Eh, va a recibir todo muy fácil. No, no es así. Por ejemplo, desde que comencé a testar este equipamiento nuevo, ya cambié, yo cambio así, eh, así, eh, eh, de otra forma, y voy estudiando, vamos a decir, cuando veo el, los videos, lo que funcionó, lo que, lo que no funcionó. O sea, eh, la, nuestra participación es, es fundamental. No es que tú eres elegido y que vas a recibir todo de, de, así, listo. ¿Entiendes? Entonces, claro, ellos quieren que nosotros participemos eh, eh, no, que haya una, un esfuerzo de nuestra parte hasta para ser digno de, de esta oportunidad, ¿no? Me gustaría ir entrando en el tema de las transimágenes o transholografías, tal y como tú las denominas por el efecto tridimensional que consigues. En las grabaciones de las transimágenes he visto que das mucha importancia a la luz y, y al vapor mira es justo eh, porque lo que descubrí es que ellos van a usar justo aquello que yo doy cierto entonces yo si yo quiero eh, eh, eh, por ejemplo imágenes eh, coloridas voy a ofrecer estática colorida o colores mismo, muchas veces, hoy por ejemplo, hoy estaba usando acá, voy a enseñarle, eh, son eh, lanternas, sí, yo puse un filtro de color, aquí de muchos colores, entonces yo eh, ofrece esto para ellos, eh, muchas veces con el vapor, porque el vapor, eh, tiene funcionado, que es una cosa increíble, increíble. Eh, puede tener volumen la imagen, ¿cierto? Y este es el vapor que, que puede ofrecer porque eh, él ya, ya tiene volumen, así que ellos van a tra trabajar, pero es un, en, en una velocidad increíble. Segundo de video, tiene 30 cuadros, ¿cierto? Y muchas veces ellos crían una imagen en un cuadro solo. Entonces, mira, es eh, un segundo dividido por 30 Entonces es un, una velocidad increíble Y ellos tienen que trabajar eh, Así que es el principio de las imágenes Es muy muy parecido con el principio del sonido Aunque para nosotros en la Tierra eh, Son olas completamente diferentes ¿no? uh, Una es electromagnética y la otra es mecánica ¿eh? La ola de sonido es mecánica pero para ellos el sistema es el mismo, porque lo que van a hacer es reorganizar la luz que esté siendo ofrecida. Eh, es decir, que por, probablemente ellos tienen la capacidad de cambiar las frecuencias o el, eh, el tamaño de las frecuencias y cambiar en colores, eh, modificando... Eh, el ancho de las frecuencias así que eso en un principio es muy parecido con el del sonido en que ellos tienen que trabajar y eh, eh, reorganizar las imágenes es la misma cosa pero con la luz Una razón más para que eso no sea hecho por una cabeza humana o cualquier cosa, pero por una máquina, ¿no? Voy a poner una transimagen del fallecido Murray Miller, del que hemos hablado antes, y me gustaría que nos explicaras cómo la conseguiste. Esta imagen, eh, en verdad, es un video, video y el, eh, este chico que se ve a la derecha, en verdad, él, él está con la cabeza baja en, en el video, y él sube la cabeza y se ve todo el tiempo. So, así que no es solo una imagen, pero hay un movimiento, es un video, hay alguna cosa como unos cuatro o cinco uh, slides, frames, cuadros uh, de esa imagen. Eh, allí yo estaba usando, por lo que yo veo, porque hace algún tiempo, eh, yo cambio todo el tiempo. Es muy difícil que yo repita una forma de grabar por más que uno o dos mes, meses. Siempre estoy cambiando todo. Así que esta, esta fue grabada con un, una pirámide. Una pirámide de acrílico. Sí. Y en la pirámide... Proyectas una de luz o cómo lo haces? Yo cambio todo el tiempo, como te dice. Por ejemplo, um, eh, generalmente uso um, estática, colorida, por ejemplo, mejor. Por ejemplo, en aquel tiempo estaba usando um, estática, eh, así como uso aún ahora, que es mejor porque no hay no hay forma, ¿no? Es decir, que esa nieve del televisor está simulada mediante software y luego usas unos picoproyectores que proyectan esa nieve de diferentes colores en la pirámide o en la cúpula como podemos ver la cúpula que tienes detrás tuyo. En verdad eh, yo estoy usando una grabación que fue hecha por eh, el chico que es un productor de video que está haciendo un documentario sobre mí y él trabaja muy bien con videos, y con imágenes de todas esas cosas. Entonces, él hice una estática en un programa y me envió. Así que tenemos una, una pelota de estática. Es lo que estoy usando ahora. ¿Y qué nos puedes decir de Scott Michigan, del que también te refieres a él en, en tus entrevistas y documentos que, que he visto de ti? Este, um, mi amigo personal es una persona increíble y también eh, tan bueno cuanto uh, David Thompson eh, Scott Milligan es inglés y um, también vive haciendo de demostraciones por todo el tiempo en todos los lugares eh, así que lo encontré algunas veces y, en los Estados Unidos eh, la última la última la última vez que lo encontré eh, fue cuando su guía espiritual, llamado Daniel, eh, me dio las instrucciones para hacer esto que está aquí a, atrás. Entonces el chico, Daniel, iba transmitiendo lo que los uh, cientistas estaban pidiendo a él para hablar con nosotros y él pidió para tener eh, luz, claro, eh, colores eh, agua y el, el vapor yo puse por porque yo quise no no fue ellos que pidieron pero yo estoy testando de una forma o de otra así que eh, a, a, a la, allá es el humidificador eh, que eh, llevo cuatro meses para poder hacer todo esto y ahora que está, estoy comenzando a testar, y me parece muy promesor. Cuando proyectas en la cúpula las transimágenes, se forman dentro de la cúpula, es decir, que las entidades desde la estación moldean la luz para crear las imágenes. Sí, esta es la idea, pero solo hice algunas pocas eh, tentativas hasta ahora. Entonces, eh, sí, están ocurriendo dentro y también fuera, en el vapor, en la pared, en todos los lugares. Pero es una cosa así muy, muy interesante. Hoy. En un video, pienso que salvé alguna cosa como 30 fallecidos. No son perfectos, pero esta era bien en el comienzo de mi experimento. Así que cuanto más se graba en un día, mejor se queda. Por las explicaciones que están dando, quiero entender que esos proyectores tienen, eh, cada uno de ellos, una grabación de una matriz, de lo que sería eh, eh, un, un patrón lumínico de ruido. En este caso sería de luz, ¿vale? ¿Eso es correcto? O sea, son matrices en realidad, ¿no? Sí, sí, sí. Bien. Eh, la segunda cuestión es, ¿esas tres matrices que se proyectan ocupan el lugar eh, completo de, del óvalo de cristal o convergen en un solo punto? Es interesante porque si convergen en el caso de la experiencia nuestra, que te acordarás de Alfonso y mía, nosotros convergíamos la luz en un punto específico de la pantalla y a partir de ahí se generaba la información y aparecían las estructuras. Entonces, me llama la atención porque alguna cosa que he visto que ya has hecho con ese sistema, eh, veo que consigues imágenes dinámicas también. O sea, que ya no son fotografías o formas estáticas, sino que aparece, aparecen y están durante X segundos manifestándose. Pero hay una cosa así muy interesante, que esta, eh, este esquema, vamos a decir, eh, ya había sido dado por Daniel hace cinco meses, más o menos, cuando ahora, en el más o menos un mes, no más una amiga mía vio eh, en el website de school de Inglaterra. De Robin, Foy. Eh, de Robin Foy que él también estaba usando eh, en el tiempo de Expo, eh, una relloma pero de vidrio sí sí sí y yo no sabía y así que me pareció muy interesante hasta escribí para Robin Foy y pregunté por qué usaba porque para mí era una cosa nueva y y después yo vi una una foto Pienso que fue hecha en infravermelho, rojo, porque es de la redoma. Pienso que es fácil ver en la internet en la redoma en school en el grupo. En, en, en, así que pienso que está en el escuro y, y hay una energía roja saliendo de la redoma. Así que pienso que esta forma por sí es alguna cosa que ya trae alguna cosa, no sé, pero yo no sabía que el grupo de Skull tenía usado. En realidad es una estructura que parece ser que concentra determinada energía. En el caso del experimento Skull, esa energía que se concentra son las que utilizan las entidades para producir los fenómenos físicos que se daban en esas experiencias. Entonces, eh, sí, sí, pienso que interesante. sí. Sí. Interesante. Eh, hoy yo estaba hoy por la mañana yo grabé. Eh, antes de hablarmos, yo estaba mirando eh, dos o tres vídeos, aún tengo muchos para, para ver, pero yo percibí que, por ejemplo, en un momento ellos eh, criaron dentro de la redoma eh, una cabecita, y esta cabecita se con expresiones faciales, eh, así como abre el ojo, eh, así que movimenta un poquito, pienso que ese es, es posiblemente lo que desean hacer. Fue lo que Daniel dice, que iban a crear eh, imágenes de, de los fallecidos que podría cambiar, eh, mirar la cabeza. Sí, lo que, lo que entiendo que puede ocurrir con el sistema que estás utilizando es que ya eh, esas imágenes se manifiestan con un volumen y con una dimensionalidad. Listo, sí, esto, con volumen. Y, y pienso que quizás esta, esta estructura es para sustituir eh, la presencia de, de medium o alguna cosa que puede traer energía para que ellos puedan usar sin desgastar la persona, ¿no? Sin ningún claro. medium. Es físico. una forma de economía energética. <risa> para ellos es, es importante. Es un recurso donde se economía se economiza básicamente lo, los sistemas energéticos de manifestación es interesante es muy interesante hay un hecho y que también le pasa a otros transcomunicadores y es que en las psicoimágenes que obtienes de personas fallecidas y que han sido reconocidas por sus familiares en esas transimágenes el fallecido aparece más joven es así eh, y sí pienso que generalmente la, los fallecidos aparecen eh, mucho más jóvenes y muchas veces como chicos. Um, hay, uh, por ejemplo, una chica, eh, Amber, que falleció con 25 años y ella apareció como cuando tenía 6 o 7 años solo, eh, con movimientos, y no era en este medio, era un anterior, eh, pero bien chiquita. Entonces, eh, si ve que, sí, eh, pienso que es una forma, de eh, autenticidad, porque nadie tendría eh, esa foto, eh, esa imagen, solo la familia, claro, que hay que buscar después. Y, y claro, una sorpresa. Y, y también quizás eh, estén enseñando que ellos tienen acceso a, al archivo akashico, no sé. ¿Cómo consigues que el fallecido sea identificado? ¿Son familiares que han estado en la experimentación contigo? No, en verdad, ese es el trabajo de Amy. Eh, Amy eh, mora, vive en Texas. Es una chica muy, muy eficiente. Estoy cierta que ella fue escogida por Tesla porque es de una eficiencia. Yo eh, digo que eh, el día de ella tiene 50 horas. El mío tiene solo 24. Así que ella trabaja, hecho una loca. Ella compartía todo lo que hacemos. Eh, ella también eh, intenta obtener recursos para que eh, podamos pagar por algunas, algunas cosas, algún, algunos trabajos que, nosotros, que nos interesa, incluso eh, análisis de voz, eh, todo esto, pero necesitamos de, de plata, ¿no? Y eh, Amy... Eh, trabaja muchísimo, es una chica preciosa. Una cosa curiosa que he visto es que no solo grabas trans imágenes espirituales, sino también de extraterrestres. Bueno, en verdad, yo estoy segura de que los jefes no son humanos. Yo pienso que Tesla, eh, bueno, por todas las cosas que él hacía acá, las cosas muy raras que él hacía, por la increíble capacidad que tenía, eh, por las conclusiones que tenía, por muchas cosas. Yo pienso que él no era un humano normal. Eh, claro que cuando volvió para el otro lado, tiene un cerebro gigante, ¿no? Eh, y sí, la cosa más eh, normal es la aparición de, de cabezones bien grandes, que claro, no son humanos. Como ellos de, saben eh, transmitir para nosotros toda esta parte técnica, yo estoy segura que no es cosas de humanos, porque es muy, muy compleja. Entonces, eh, seguramente pienso que eh, hay la presencia de extraterrestres el tiempo todo, ¿no? y ayudan en esta comunicación. Sonia, respecto al vapor, llevo cuatro o cinco años trabajando, investigando mucho y muy duro sobre el vapor, y hay coincidencias en lo que tú explicas, sabiendo que tú las imágenes las sostienes por el ambiente, y, y yo las he estado trabajando y las sigo trabajando, a través de la retroalimentación Es decir, yo eh, Enfoco la cámara Retroalimentación a la pantalla en, en el medio En la mitad de ese camino Es donde pongo una cortina de vapor hago el vapor con una clásica Vaporeta Y he llegado a la conclusión De que como siempre anoto Las incidencias que hay en el momento En que voy a, a experimentar Como presión Si hay terremotos en ese momento eh, Pero entre ellas una, muy, muy importante, que era la humedad. Yo siempre anotaba 80% de humedad, 60% de humedad, y siempre que la humedad era alta y yo hacía las grabaciones, salía un tipo de imágenes mucho más claras, además de cuerpo entero, más que, más que rostros. Eh, por otro lado, tú crees, y si nos lo acabas de explicar, que eh, los que están al otro lado tienen recuerdos, tienen eh, muy buena maquinaria para ponerse en contacto con nosotros, eh, están muchísimo más adelantados que nosotros, ¿por qué piensas que ellos, teniendo el recuerdo de cómo trabajamos y los aparatos eh, que tenemos aquí en la Tierra, y estando ellos tan adelantados allí, no nos indican la manera de modular las ondas que nos envían ellos para que podamos escuchar o ver eh, mejor lo que nos están transmitiendo. Eh, bueno, mira, eh, desde que yo comencé a grabar, yo sé que eh, una parte es hecha por el otro lado, pero no van a dar todas las cosas porque eh, pienso que ellos tienen eh, noción de que nosotros, los humanos, somos peligrosos mañana tú no sabes cómo tú vas a, a trabajar con todo esto si tú sigues como una persona seria honesta entonces ellos no tienen prisa hasta porque para ellos, para ellos el tiempo ni cuenta cierto pero cuenta para nosotros pero ellos tienen eh, yo percibo una, un cierto miedo eh, y trabajan con nosotros con bastante cautela, eh, muy despacio, a, a ver a, hasta qué punto nosotros eh, realmente podemos tener esta maravilla en nuestras manos. Porque mira, eh, lo que para nosotros puede parecer solo eso, una comunicación de mi papá fallecido, pero no. Esto significa un cambio en el mundo, en la humanidad. Entonces, eh, hay que, eh, ellos tienen que trabajar con personas muy, muy serias. O entonces, la cosa puede se perder. Entonces, ellos no dan respuestas de nada. Pero nosotros podemos y tenemos que descubrir. Y ellos, claro, como te digo, eh, viene una intuición, pero no la respuesta. Eh, por ejemplo hoy por la mañana eh, yo grabé 26 eh, vídeos no de 23 minutos más o menos cortos pero es un trabajo muy exhaustivo porque yo cerro la ventana eh, para que todo se quede eh, bien oscuro entonces es muy exhaustivo pero es así que ellos confían en mí entonces eh, si alguien eh, piensa que va a tener una receta y va a funcionar así, no, no va. Eh, este, ellos quieren que tú participe de la experiencia. Eh, además, para ellos, si esas cosas van a funcionar en 10 años o 20 años, para ellos no hace diferencia. Para nosotros, claro, ¿no? Porque quizás no estaremos ni aquí. Pero para ellos, pero... Ellos van muy devagar, ellos tienen que confiar en nosotros y ellos saben que los humanos no, no son la gran cosa, ¿verdad? Si ellos no confían en nosotros y, y nosotros vamos poco a poco, poco a poco, eh, intentando averigu averiguar eh, un poquito más, esto quiere decir que va a llegar un momento en que eh, nos van a parar los pies porque nunca nos van a dejar que sepamos qué es lo que hay en el otro lado. Lo que Sonia quiere decir, y es lo que se ha podido observar en la mayor cantidad de personas que han conseguido un nivel de transcomunicación elevado, es que desde el otro lado necesitan garantías. Yo creo que no es que se fíen de nosotros, es que ellos saben que nosotros no nos fiamos de nosotros. No sabemos de fiar, sencillamente. Entonces, vamos a verlo desde esa perspectiva. ¿Por qué quieren contactar con nosotros? ¿Cuál es su finalidad? Lo que ellos desean, es traer para, para la tierra las evidencias concretas de que la muerte no es el final porque pienso que ellos tienen la esperanza que nuestra humanidad pueda cambiar eh, en, en el momento que sepa que, esta, que la vida no es lo que las personas ven todavía es, y sigue adelante, entonces pienso que eh, posiblemente después que tienen todo el control eh, que sepan perfecto cómo hacer las transmisiones eh, el próximo paso pienso es traer más y más evidencias evidencias de que la muerte no existe es consuelo claro también no para las personas porque ese es un sufrimiento muy grande de lo que estás explicando, me interesa un, una parte práctica de lo que es el contacto de la experimentación. A ver qué piensas tú de esto que te voy a comentar. ¿Tú crees que de la misma manera que nosotros le necesitamos a ellos en la experiencia, ellos nos necesitan a nosotros también? ¿Hay simbiosis? Ellos necesitan de nosotros para que ellos puedan experimentar. Y una cosa que a, a veces las personas piensan que ellos saben todo. No, ellos están aprendiendo, A cada vez que, que yo grabo, ellos aprenden lo que funciona, lo que no funciona, así como yo también estoy intentando me ajustar a lo que pasa. Eh, pero ellos, claro, son mucho inteligentes y, y, y la evolución es muy, muy rápida. Eh, eh, cada, cada persona en la Tierra hay, tiene un, un, un aparejo diferente, ¿no? Claro, un computa, una computadora diferente. Entonces ellos ellos precisan adaptarse a la a aquel, a aquella persona y, y claro, eh, estudiar, saber lo que hacer, cómo, cómo hacer todo esto. Entonces sí, claro, dependen de nosotros. Claro, es una parte, eh, yo digo que nuestra grande importancia es eh, hacer el, el, el como tú dices? Encender el, el aparato. Para ellos esto es una cosa importantísima. Porque sin eso, ellos no pueden testar, ¿no? Claro, y aparte que quiero entender que... ...básicamente es una cuestión de necesidad experimental. O, o es un acto experiencial, tanto de nosotros a ellos... ...como de ellos a nosotros. Sí, claro, claro. Yo sé que tú tienes relación con gente de ciencia. ¿En Brasil existen reticencias para investigar estos temas... ...por parte de los científicos? No, mira, eh, hace al menos 15 años... Que me gustaría tanto estar cerca de cientistas, e ingenieros que pudiera estudiar las imágenes de todo esto. Acá en Brasil no hay ese tipo de interés desafortunadamente, eh, pero hay en España eh, hace algunos meses eh, un chico eh, de la Sociedad de Investigación de Fenómenos Paranormales que va a hacer un evento... Eh, un mes más o menos, en el final de marzo. Eh, ello, él, ese chico hizo un estudio muy, muy interesante porque eh, yo tenía un video en que yo por casualidad estaba filmando a mí misma. Entonces yo estaba bien cerca de la cámara. Eh, mi rostro cambió, cambió, cambió. Eh, me quedé muy parecida con extraterrestres, eh, ojos bien grandes, pero así, bien cerca de la cámara, eh, es imposible decir que era yo. Entonces, ese video yo envié para esta, estos amigos, se llaman Nacho Castaño, eh, él hizo un estudio eh, para eh, investigar si durante el video había alguna cosa, alguna interferencia, si yo cambié cualquier cosa. Eh, él concluyó que no, que el video era íntegro, era perfecto, entonces eh, es una forma de, de, de enseñar que las transformaciones en mi rostro ocurrió de alguna forma que no se puede, puede explicar, porque eh, no hubo cualquier interferencia, ni de mí, no, ni de nadie, eh, un video in, integral. Entonces, Uh, pienso que yo necesitaba muchos, muchos estudios como esto, pero desafortunadamente no veo mucho interés en los científicos por ahora. Sonia, hemos llegado al final de esta charla, espero que hayas estado cómoda. Esperemos que tengas una feliz estancia en España porque hay que decirles a nuestros seguidores que Sonia va a participar como ponente en el segundo congreso de ciencia y consciencia organizado por la Sociedad Científica para la Investigación Psíquica y que tendrá lugar en Cartagena los días 28 y 29 de marzo y que estoy seguro que no dejará indiferente a nadie. Así que mucha suerte, muchos éxitos en tu investigación, ha sido un placer tenerte con nosotros en Tiempo de Misterio. Gracias José, gracias Francisco, gracias María Jesús por acompañarme en esta entrevista. Y un abrazo a todos. Va a ser muy grande estar con vosotros. Espero verlos personalmente eh, en algunas semanas. Y, y claro, estoy a tu disposición cuando quieras. Será un placer. Tiempo de Misterio, un programa para mentes abiertas Tiempodemisterio.com En busca de la verdad